Bienvenidos a nuestro segmento de nuestro canal de YouTube Telenor.com.do Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal, así también pueden seguirnos a través de Instagram, Twitter y Facebook. Ya en nuestro canal de YouTube tenemos 22 mil suscriptores señores, estamos rumbo a tener la placa, de, eh, la placa de plata. Así que vamos a hacerlo de la mejor manera y qué forma más increíble si presentando a nuestro invitado, el señor Junior Matrillé. El que yo le digo es la institución deportiva. Gracias, Genesis. ¿Cómo te sientes, Junior? ¿Todo bien? Yo estoy muy contento porque a medida de que va pasando el tiempo, personas que no están ligadas tanto a nivel deportivo como en el caso tuyo, que eres un profesional de varias áreas, pero que no te dedicas nada más a la parte deportiva, que es donde más no conocen, uh -huh. pues también se toman el tiempo y la tarea, diríamos, la molestia, de investigar un poco y de darse cuenta que... Que nosotros somos algo más que el deporte. Y digo lo de contento porque honestamente así me siento al ser en este momento invitado por ti a este segmento de mi casa como es Telenor. Que a veces estando tan adentro no somos tan notables en Exacto. otras áreas. O sea que darte las gracias a ti, a Dios obviamente porque nos mantiene con vida y a la misma sociedad porque me enseña cada día a poder eh, valorar en su justa dimensión cosas como estas. Eh, Juno tiene un espacio, un segmento en nuestro portal que es Deporte con Juno Martínez. Muchas personas nos siguen. Eh, las primeras informaciones de los gigantes, de los indios, son llegadas a través gracias a ti como eh, deportista, como cronista deportivo. Y las personas en los medios de comunicación conocen mucho lo de fuera, mucho lo de la capital. Pero nosotros, los local queremos también tener nuestro propio eh, espacio, que las personas lo conozcan, qué opinamos, qué. ¿Qué pensamos nosotros también, los que somos locales y más en nuestra propia ciudad? Sí, los compañeros y colegas de la capital, yo tengo muy buena eh, relación de amistad, de, de trabajo incluso, porque tengo la oportunidad de trabajar para uno de los periódicos y colaboro con los demás. O sea, ahí no hay una situación donde nosotros nos sintamos como en competencia. Pero sí, yo creo que la marca de San Francisco de Macorís nosotros tenemos que seguir trabajándola. Que se han abierto caminos importantes a nivel nacional, a nivel internacional, Imagen en el a través de mí, que yo creo que podemos seguir extendiéndola a los demás compañeros y colegas que hacen su trabajo de manera muy importante en San Francisco. Junior, vamos, vamos desde el inicio. ¿Cómo inicia esto de tu pasión por los deportes eh, con los niños? ¿Tú soñaste con, con ser cronista deportivo o era que te gustaba un deporte no. en específico? No, no, realmente yo nunca soñé con algo de estar en la comunicación. Nunca soñé con estar, muchas gracias. gracias. Eh, estar en la comunicación de ninguna, de ninguna área. Pero yo era un niño normal, donde me crié, nací en un barrio, en este caso el sector Santa Ana. Y nosotros pues practicábamos baloncesto, voleibol. Teníamos una pasión por el deporte como niño. Eh, me tocó es, el baloncesto. me gustaba el... más el baloncesto? Y el baloncesto. No, no, nunca me llevaron a jugar béisbol. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la parte inicial de los padres y la familia, que te lleva y te da la oportunidad de, de, de decidir, decidir, después que tienes 12, 13, 14 años, qué te gusta más. En mi caso yo no, no, no tuve el favor de recibir esa bendición de ir a jugar pelota, pero yo no me arrepiento porque todo lo que soy se lo debo a, a ese inicio de a los 12 años ya comenzar a jugar baloncesto de manera informal en categorías menores en el Cruz Santa Ana bajo las riendas de Danilo Monegro, de Wilson Jiménez eh, y de muchas otras personas, de una Estrella que me ayudaron cuando pequeñito y entonces a raíz de ahí estando en el colegio recuerdo la gente no sabe que yo cuando estaba en las categorías menores y me tomo, el, me tomo el atrevimiento de decirlo porque no es mi programa yo tenía un nivel muy alto dentro de las expectativas que se habían creado alrededor, mucho mejor jugador que Richard Ortega en todas las categorías menores, mucho mejor jugador que Benji Minaya, mucho mejor jugador que la mayoría de las personas que tú hoy conoces, que son profesionales. No, de superior, llegué a jugar en el superior, obviamente, primero que ellos dos, por ejemplo, eso demostraba que a la edad de 16 y 17 años el desarrollo que yo tenía como jugador era superior al de ellos. Jugué con ellos toda la vida en el mismo sector, somos del mismo club. Pero, yo decido dedicarme a los 22 años, 20 eh, años, 22. Decido dedicarme a la parte de, de dirigir, la parte de dirigencial a nivel ejecutivo, gerente. Cuando nos otorgan la franquicia en el 2003, que tengo la decisión de que si juego, porque tenía las condiciones en mi club, o si me convertía en la persona que armara el equipo, que estructurara esas cosas. Y me decidí por ahí, porque ya a ese nivel, por los estudios universitarios, esas cosas. Yo me había descuidado un poquito y no crecí tanto como para la posición que jugaba y decidí quedarme ahí. Esa es la historia de dónde me, dónde me detengo a nivel de jugador y decido entonces tomarlo de hobby de ahí en adelante, pero muy en serio, de, tan en serio como la parte de que me mantengo, sostengo económicamente con el deporte. En el colegio, estábamos en la secundaria en el año 2000, cuando un compañero que se llama Francisco Alberto Rodríguez Tito, que ha ganado premios a nivel nacional de televisión, a nivel internacional, de cronometraje esas cosas. Él me dice en ese momento, yo recibí el periódico en el colegio, era algo anormal. Nadie recibía un periódico para leer el deporte en el colegio, porque yo quería tener la información temprano, no cuando yo saliera del colegio. Pero el periodiquero, como yo le decía, llegaba a la dirección, le dejaba el periódico ahí, yo en el recreo, en vez de quedarme en el patio jugando, yo me metía en la dirección ahí, me sentaba y me ponía a leer mi periódico. La, el director, Roberto Santos Hernández, a quien le tengo un agradecimiento eterno, director del colegio, se lo encontraba tan extraño porque los, los jóvenes no querían leer. Pero era deporte, yo solo leía eso. Al final, Tito me dice, Junior, yo creo que que tú debes poner un programa de deporte. Yo le digo que no, porque no me gustaba, ni me veía en ese. Pero él seguía insistiendo, insistiendo, convenció a quien en ese momento era mi novia, que luego nos casamos, y sus familiares, que eran mi, mi familia también, en ese momento, pues, convenció y a, a, ahí. a veces las mujeres ayudan también. Sí, eh, yo creo que sí, porque en realidad yo no tenía una, neg una negativa por algo específico. Simplemente me lo encontraba tan extraño a mí, tan diferente. Y, pero un empujoncito no me cayó mal Y es entonces cuando decidimos hacerlo. Tito con una producción del año 2000, imagínate, fue en el 2001 cuando salimos, en septiembre del año 2001. Acabamos, vamos a cumplir ahora nuestros 17 años en los medios, y él hace un guión, para mí eso era algo me enseña me practicamos, y bueno, pues así surgió el programa Fiebre Deportiva con el mismo oh, nombre. Con, con Tito? Tito es el productor el original del programa. Sí. Él iba a ser el productor y tú ibas a ser el conductor. El conductor, él detrás de ¿Qué camaración. edad tenías tú en ese momento? Bueno, yo estaba, imagínate, tengo 39, y estamos hablando de 17 años, tenía 22 años. Empezaste muy joven para, para tener un, un liderazgo de un programa. En el fuerte. momento sí. Porque si lo transportamos a esta época, como a veces tú y yo hablamos de algunos jugadores, si lo transportamos a esta época yo diría que no, que estaba normal, porque hoy hay jóvenes con la tecnología que ayuda mucho, que se atreven a salir y hacer un trabajo que en aquel momento yo no tenía ni el Twitter, ni teníamos las redes sociales que hoy tenemos, ni teníamos el sistema de, de, de televisión con tantos canales que Telenor nos proporciona, o sea que yo creo... Que fue una bendición de Dios el que Tito me haya incentivado y que me haya ayudado a salir, a salir adelante en este programa. Fibra Deportiva, ¿qué significa para ti? Bueno, Fibra Deportiva es mi marca, así como yo tengo un apellido o dos apellidos, yo creo que en la calle la gente me, me llama más por el, por el programa que por el apellido. Y en mi hogar significa el sustento, en mi corazón significa el amor, la pasión por lo que realmente yo no quería en aquel momento pero que hoy yo no lo dejo. Yo soy de profesión, estudié sistemas, estudié administración de empresa y de carrera y lo que significa mi trabajo es coronista deportivo. ¿Fiebre deportiva tiene cuántos años en el aire? 17, 17 años. ¿Cómo tú logras que un programa como Fiebre deportiva se mantenga tanto tiempo en el mundo popular? Es muy difícil, Génesis. Te digo que cuando me haces esa pregunta, te respondo con dolor, porque... ¿Has agri... sacrificado cosas? Es, es agri... el... claro claro, muchísimas cosas, pero el principal sacrificio para mí es emocional. Cuando tengo que visitar a un cliente, me respetan, pero el deporte no lo respetan. El deporte yo he logrado que la gente le tenga a un lugar diferente, un respeto. Diríamos que lo respete un poquito más, todavía nos falta. Lo he logrado con los viajes internacionalmente que realizo, con las coberturas que hacemos. Cuando hay algo a nivel nacional, yo estoy ahí presente, sin importar que tenga beneficios económicos, porque realmente en la mayoría no los hay. No los hay. Lo que estamos haciendo es abriendo caminos, que en su oportunidad te lo voy a mencionar, que van a tener sus frutos en un futuro, pero es muy difícil cuando hacemos la comparación y yo no me voy a cambiar de profesión ni voy a cambiar de estilo no me voy del, de la parte deportiva me han ofrecido en mi propia empresa que esté un programa de análisis y comentarios políticos yo digo que no, no es que no lo pueda hacer pero creo que dejaríamos tu legado. El legado y lo que estoy haciendo que es motivando a la, a la población, a los empresarios a que se enamoren de la parte deportiva y que lo vean más allá que una simple ayuda, como muchas veces me dicen, o déjame ayudar a este muchacho. Que... No, no, no, ni soy muchacho ni me tienen que ayudar. Yo siento que es un intercambio que estamos haciendo yo de brindarte una publicidad que ayude a conocer tu negocio y tú me das el dinero. Eso es un intercambio como no la fiebre de tuvo que imponerse para a ¿no? No nos hemos impuesto porque no, si te digo que la facturación nuestra es una cosa del otro mundo, no la es. Pero yo tengo el cariño y el aprecio de muchos empresarios que desde que me ven en sus oficinas me reciben, miran mi propuesta que hago varias al año y, y tengo el cariño, pero tal vez no al precio que lo hace uno que habla de política, con el respeto que le tengo a todos mis comentaristas, amigos políticos. No al precio que tengo uno que hable de farándula. Porque yo entiendo que a la gente todavía le falta un poco para acostumbrarse a que el deporte tiene un valor y un sitial más importante. El que hasta ahora le hemos dado. Pero es yo voy eso. a seguir. Hay colegas tuyos que consideran que Fibra Deportiva es como una universidad. Han salido muchos muchachos de allá. Salido, salió Alexi de allá, salió Jonathan de allá. Muchas personas que, si comienzas a enumerar, se nos sería, puede, se se se no pueden quedar. Hay muchos. Pero hay muchos que han llegado que son muy buenos, que solo les faltaba la oportunidad de mostrarse, de que el público lo viera y abrirse camino como lo han hecho. ¿Por sea, ¿Es qué tú crees que no ha... Otros proyectos que han salido paralelos no han, no han prendido y no han encendido. Por lo que te dicen Económicamente hay que tener un sustento, hay que tener, hay un presupuesto. Hay una persona que te trabaja detrás de cámara con, como coordinador. A veces tienes un productor, yo tengo uno, que con el tiempo que tengo limitado tengo uno, que por la mañana corregimos y comparamos el guión y no me gusta aquí, tapón. Pero lo hace. Tenemos una compañera que me ayuda, que ha sido, te digo, una gran bendición para mí, la persona de gira. Mucha gente que cree que la dama, que la mujer no tiene capacidad para eso. Yo creo que Gira ha sido más que capaz de manejar el programa a veces sola, cuando yo estoy fuera. Tony García, otra superestrella que ha estado a mi lado, que todavía se mantiene en un programa radial que tenemos, en un proyecto. Y bueno, no voy a seguir mencionando, pero como tú señalas, se me van a quedar. Pero por lo mismo, cuando van a vender su proyecto, tienen una idea preciosa, posiblemente mucho mejor que la mía, porque a veces el tiempo te acondiciona, te acostumbra, te descuidas. Yo trato de no hacerlo, pero, pero puede ser que el proyecto de otra persona que ha salido no se haya mantenido en el aire más que un par de meses porque no tiene el soporte económico, porque no tiene la dedicación que yo tengo. yo nada más una disciplina eso. tal vez. Es una disciplina, es una decisión de hacer esto. Hay muchos compañeros, eh, yo presido el círculo de Croneta Deportivo Franco Macorizano, que de manera muy, eh, muy orgullosa te puedo decir que contamos con los principales comunicadores deportivos no como el cliché que todo el mundo usa para mencionar cuando dirige un gremio. Nosotros tenemos ahí a Tony García, a Alexi a Alexis Ferreira, te estoy mencionando gente, personas que ya son conocidas, en que son conocidas, que están ahí. Y ellos me dan a mí la oportunidad de ver como algunos son profesores, otros son alguaciles, otros son ingenieros, porque no pueden mantenerse sí, solo con la crónica deportiva y es algo que yo valoro muchísimo. Que luego vamos a hablar sobre eso, sobre los, los, los muchachos que a veces se quedan estancados, o sea, no, no salen de esa zona de confort en el deporte. ¿Cuál ha sido el momento más importante que tú hayas visto como logro en tu carrera? El primer día del programa, donde yo no encontraba qué decir. Ese primer día del programa, yo estoy buscando ese, ese cassette, era un VHS, era un VHS, una cinta. Eh, cuando me dan el cue que arrancamos, ya tú sabes, Tito produciendo, Yerjan en, en el máster, un espectáculo, eh, con un zoom, una cuestión, yo me asusté, yo me asusté y no dije nada, media palabra, algo que ya habíamos practicado muchas veces, plámera semanal, y Tito se va por debajo del escritorio y me hace, me topa en el pie, y yo no puedo arrancar, y tuvo que mandar a una pausa, o sea, tuvo que irse a una pausa sin yo hablar media palabra. Cuando llegamos de la pausa, yo no quería me iba a ir para mi casa. Y él me dice, espérate, que eso no es así, me explica, me asusté. Me impresionó la cámara y tanta gente, teníamos, más de 20 gente esperando en vivo, algo que para mí es, fue muy eh, presionante. ¿Y momentos que has estado tú presente en, en la historia del deporte, lo de los más importantes? Ah, no, con he estado dos veces, recientemente con Vladimir, también he tenido que ver series del Caribe, en, en todos los clásicos del mundo, incluyendo el 2013 cuando ganamos ese campeonato de manera invicta, yo estuve ahí en cientos de partidos de, de, de grandes ligas. Yo creo que todos los momentos para mí son importantes, pero si es para el país, yo siento que el Clásico 2013 porque todo este el mundo lo vivió de una manera protagónica. Eh, tienes una buena comunicación con el pelotero Nelson Cruz, tu compadre. Sí, muy, ¿Qué muy, él muy, muy bueno. él significa más? ¿Qué es más allá de lo que laboral o trabajo? Nelson y yo somos amigos, amigos de conversar cuando las cosas no están saliendo bien. Eh, en muchas ocasiones, tanto para mí, le pido un consejo, aunque no tenga nada que ver con mi carrera, pero es un tipo que ha venido de abajo, es un tipo de persona que ha logrado cosas por sus propios su propio logros, de familia, su familia siempre la acompaña, y simplemente yo, un día menos que otro, cuando la cosa yo veo, que no soy pelotero, pero veo que un slon, 16, 17 turnos, 18 turnos, que piensen otra cosa que no tiene que ver con pelota, porque ¿qué consejo le puedo dar a un pelotero que recientemente acaba de conectar el oro 36 y que todos los años conecta 35 más? O sea, sería una falta de respeto decirle algo de pelota, pero sí tenemos una buena comunicación y yo creo que Nelson es uno de los seres humanos más extraordinario que la gente no ha notado porque es pelotero. ¿Has ha pensado que ha habido un pelotero que me haya que se haya sentido incómodo por alguna pregunta o por algo que tú hayas hecho algún trabajo? Sí, sí. Moisés Salo, por ejemplo, en el Clásico 2006, yo le hice una pregunta. Siempre que he tenido esa personalidad que a muchos no les agrada y que a mí me encanta porque yo digo lo que quiero. Como periodista, a veces no soy tan complaciente. ¿Qué pasó con Moisés Salón? Yo le hice una pregunta yo entendía que él no debía estar en el line-up inicial ese año, y esa era mi opinión. Y se lo pregunté a él mismo qué pensaba con respecto a esa lineación, donde él estaba, y que yo pensábamos que habían otra figura. Y él me dio un boche en el aire. O sea, él me dijo que, que yo no era manager y que quién, o sea, cuál era mi autoridad. Y yo dije: No, no, no, no, yo estoy diciendo mi opinión y te la estoy preguntando a ver cuál es la tuya. Y cortamos la entrevista porque él no me quiso seguir hablando. Y donde. hoy en día, hoy, desde el año 2012, Moisés, eso fue en 2006. Moisés es el mejor amigo dentro de todos los gerentes que ha tenido la Liga Dominicana desde ese año, incluyendo los que han pasado por la Liga Dominicana, por lo que ha tenido gigantes. Y bueno, tú tocaste el tema de que tú eres una persona que tú dices las cosas lo que piensa, Hay personas que te sienten, tú tienes un carácter fuerte como Junior tiene un carácter un yo muy bonito. jodón es muy jodón muy difícil ¿qué te opinas sobre? Eso? Yo creo que la gente tiene que conocerme y tratarme y no escuchar en la primera versión porque si tu primera impresión conmigo es cuando tú vienes, a, y sin saludarme y sin acomodar las cosas primera vez y ya tú quieres ponerme presión con un tema yo te voy a responder de la misma manera yo siento que si tú eres amigo mío no dices eso eh, porque yo soy muy humano muy sentimental con los amigos. Yo siento que no debo decir esas cosas, pero sí, para que el público no se lleve nada la, la mal impresión. Yo creo que sí, pero también es cierto. Tengo un temperamento que no permito abusos, no importa de quién venga, puede venir de mi jefe superior, puede venir del que está barriendo, que es otro colaborador de la empresa, o puede venir simplemente de mi hijo, que es el ser humano que yo más quiero, ¿verdad? O de mi madre y yo le voy a responder de una manera con altura sin faltar el respeto que no me agrada eso y eso a veces tiende a molestar a molestar a las personas sí. Junior, ¿qué ha pasado con el baloncesto superior? que fue, estuvo en la cúspide en un momento y ya no está en el gusto popular independientemente de que se hayan hecho todos los esfuerzos no hay una conexión como, como en años anteriores cuando empezó y todo eso te doy una respuesta a mi estilo, o te digo, para que el claro. sienta bien. No, no, no, Tienes que hablarme claro. Y, bueno, pues yo te voy a decir que no es una percepción, es la realidad del baloncesto superior porque yo soy un doliente y el público escuchó que yo nací del baloncesto. Mi crónica, mi trabajo, mi, mi figura, a mí me conocen por el baloncesto porque por el baloncesto me convertí en comunicador deportivo y Telenor me da la oportunidad seis meses después, que yo comienzo en el 49, de donde me echaron todo hacia afuera yo llegué a hacer el programa claro, claro. y encontré todo afuera porque yo aparecí en un programa en Telenor en la mañana y el dueño del 49 no le... no eso le, te costó? No, le no duré, te benefició, duré tres semanas fuera del aire y luego tengo 17 años que no he parado en la mejor casa del mundo que es Telenor. Que es Telenor. Entonces, te decía que el torneo superior ha perdido el compañerismo entre dirigentes. Los, los grandes dirigentes, los veteranos, han tenido una gran culpa en lo que está pasando hoy en día con el baloncesto superior. Que no han producido más jugadores, que nos quedamos ahí, que en muchos años de eso el interés mayor era el dinerito que había y nos descuidamos de todo lo demás. Y también que desacreditamos el evento con diferentes cosas. Hubo un año que se cantó un for y un equipo se coronó campeón así, rompiendo, una, rompiendo un candado para meter un árbitro y levantar una bola. por o sea, por Dios. Otro año que no se hizo el torneo porque el mismo equipo se llevó a un jugador que era de un equipo para el otro de manera irregular y no se hizo el torneo porque todos los demás equipos se pararon. Eh, la falta de recursos, los dirigentes ya no tienen la credibilidad que tenían antes en su gran mayoría y el empresario cuando tú lo visitas dice que no tiene dinero para este año, que pierde y eso ha ido cambiando pero muy poco a poco, o sea no ha sido muy se, va, se muy ha ido adaptando pero se hidratar. ha ido tomando pasos a favor, Otto Conce por ejemplo fue presidente del torneo después de cuatro años que no se hacía y lo hizo, se atrevió, Otto es un empresario, no es un dirigente hoy Otto es presidente de un club que le gustó el asunto Esperamos que en algún momento vuelva a presidir la asociación. Nuestra asociación tiene a un presidente que me parece que no nos identifica. No nos identifica. Eh, muy pocos eventos al año. Si los clubes no hacemos torneos de manera paralela, individual, cada quien, pues el, los jugadores no tienen fogueo. Y ahí está el problema, hermano. No hay atleta, no hay materia prima, no hay recursos, no hay torneo, no hay torneo. Eh, Los Gigantes ganaron en el 2013. 14-15. Después de ahí, desde ahí, ¿qué tú crees que le ha faltado a los gigantes? Después de ahí, no, solamente puedo decirte que va a haber un año malo. El año siguiente. Nos pasó igual que en el equipo de los indios, que es otra historia muy distinta a lo que pasó en la pero pasó igual en, para la gente, no clasificar, O sea, de ser los mejores, pasamos a ser los peores. Y es la única eliminación que hemos tenido desde el 14 hacia acá. Por lo que yo entiendo que no haber ganado los años siguientes, Clasificamos, estuvimos a un juego de la serie final. Creo que le daría el crédito a los demás equipos que se prepararon mejor y que tuvieron mejor resultado que decir que no tuvimos un buen trabajo en el terreno. Podemos hacerlo mejor, pero creo que el crédito de esos años le merece a los demás equipos. El público lo apoyó. Te iba a hacer esta pregunta que no estaba en ello, pero el público lo apoyó. Lo que hizo la gerencia el año pasado, cuando los jugadores salieron en una foto, tomando bebida luego de un oh, juego sí, sí. yo creo que el público se sintió yo creo que el público un hecho... ¿Crees que a veces los peloteros tienen que tener un poquito más de respeto el, si el pelotero no... puede tomarse todo lo trago que quiera pero debe ser un poquito más conservador hacerlo en su apartamento hacerlo en su casa hacerlo en su entorno porque quiero decirle algo al público yo no apoyo lo que hicieron yo no lo apoyo porque es la imagen del equipo y creo que el equipo también tomó medidas con suspensiones con disculpas hizo lo correcto si te fijas, los jugadores que estuvieron involucrados, en su mayoría, con excepción de Moisés, tienen entre 21 y 25 años de edad. Garabé Rosa no cumplió 30 y casos de emoción también. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Son jóvenes Son todavía. Jóvenes. No hay Pero hay otra cosa que el público no sabe o no entiende, la mayoría. Esos muchachos terminan una temporada, a veces en septiembre, las ligas menores, lo que clasifican en octubre. Desde febrero están en Estados Unidos. Cuando ellos deciden jugar béisbol en Dominicana, están decidiendo dejar sus vacaciones también. Se Entonces, unas vacaciones por un lugar. Yo no estoy diciendo que deben tomar este equipo o cualquier otro como una vacaciones, porque no es así. Esto es un trabajo muy serio. Pero si vas a tomarte un trago social con tu familia, debes hacerlo que no te vea el público, que no te vea yo, que ni me enteres, porque realmente merecemos respeto. Ahora. Ellos estaban mirando un espectáculo eh, artístico y normalmente en ese sitio no venden agua, no, no venden, venden bebida alcohólica. Entonces la gente lo asumió. El, el problema más grande fue que había juego en la tarde ese mismo día y los muchachos no pudieron eh, descansar mucho. Ahora bien, para finalizar ese tema, la gente critica que no podían ni caminar porque no podían batear, porque estaban borrachos. Eso no es verdad. Porque de los cuatro que habían ahí, había uno en el Laino que dio 4-10 ese día, de 4-4. Se llama Garaberosa, todos lo pueden buscar. Un partido contra el León del Escogido en la capital. Sábado, búsquenlo y comparen lo que le estoy diciendo con lo que él hizo. Entonces, sí. no es cierto que sí. a veces el la problema, persona puede exagerar un poco. Y tampoco sabemos un día que el pelotero juega con dolor de cabeza. El público no lo sabe. Juega con dolor de estómago, juega con preocupación, con problemas familiares. Y ahí nadie lo premia. Donde ellos pueden decir, tengo un problema en mi casa, no tengo cabeza para esto. Pero es un juego importante, fulano, pues yo lo voy a jugar. El público no sabe eso, ni sabe cuando el tipo tiene que amarrarse algo en el tobillo porque no lo puede, del dolor tan grande no lo puede mover. Pero tiene que aparecer en el line, no, porque el tipo es importante. O sea, el pelotero a veces es muy sacrificado, sacrificado y demasiado castigado cuando pasa algo como lo que pasó recientemente. En las redes sociales hicieron una pregunta y, y tú puedes ser lo más sincero posible. ¿sabes? Totalmente. ¿Por qué hay una división en la, en la, en la, en la, entre los cronistas deportivos? ¿Por qué existen dos círculos deportivos? No, hay un círculo que somos nosotros, hay una asociación que la dirige eh, otra persona. ¿Por qué hay una división? Sinceramente, y honestamente, porque hace 12 años, 12 años, porque el círculo acaba de cumplir 11, y estuvimos unos meses inactivos, éramos 31. 31 miembros de la crónica cuando en Macoría habíamos 12 crónicas pero éramos 31 luego le dimos capacitación que era lo que yo decía y llegábamos a 20, de lo que habíamos 31 20 y pico con capacidad y esto yo le decía señores nos, éramos dos nos unimos para que tengamos un solo gremio hace 12 años un año lo diriges tú ese año tú vas a tener el tesorero y el secretario general. Son los tres puestos más importantes como presidente. Y el otro grupo que se está uniendo va a tener el vocal, el asistente del vocal, los cuatro siguientes eh, nombramientos, los cuatro siguientes cargos. Tenemos mayoría, pero tú tienes los tres más importantes. Y, te, y vamos a apoyarnos. Un año tú, un año yo, con, lo, con la condición que te di a ti. Yo tenía los tres, tú cuatro, otro año. Y el tercer año... Nos vamos a unas elecciones. Ya estamos unificados. Que sea lo que Dios quiera y el que gane puede apoyarlo. Claro, además. ¿Cuándo pasó? Gracias. No, democracia. no, no, y nos unimos. Y nos fuimos con el nombre de ellos. O sea, con el nombre de ellos. Para que tuviera que no había intención. Y traímos a Mato Berrido, a la juramentación. Y a Antonio María sirvió de moderador. Y Andrés Vanderjo vino con una pandilla de la capital para, de funcionarios. Porque hay que apoyar la unificación de Macorís en la crónica deportiva. Cuando llegó el momento que terminó el año de la persona que dirigió, que en este momento sigue siendo presidente, porque crea que eso es de él, eso no es de él, y las elecciones se realizan en la casa del secretario general, que tampoco ha perdido una elección porque no van elecciones. Ellos deciden que vamos, tú eres el presidente y yo soy el presidente, y nos fuimos. Pasó su año, venía el nuestro, estamos organizando esa actividad, la juramentación nuestra, y él me dice no vamos a cenar, Aquí hay cuatro clubes de leones, vamos a seguir como estábamos antes. Eh, para mí fue una rastrería, una charratanería. No hay democracia. Y sí. no lo apoyamos, y entonces decidimos salir y conmigo se fueron 22. Hoy somos 33. No somos tan complacientes como para llegar a 50, pudimos llegar a 50. Pero aquí no hay 50 con el este deportivo, entonces para qué vamos a mantener un círculo de 50. <ríe> y es así. Esa es la historia. Pero hay personas que piensan que el círculo de deportivo, que es donde tú diriges, eh, se ha beneficiado de muchas cosas, en el sentido de que muchos logros le han llegado a ellos. Claro, porque yo soy el presidente y soy el director de prensa, gerente de relaciones Públicas de los tres equipos profesionales, pero eso no quiere decir que al otro gremio no le llegan los mismos beneficios como cuáles, como un credencial de prensa, como la información que le llega a tiempo, porque eso es un trabajo donde yo tengo que ser profesional y lo he sido siempre. Claro. Ahora hay cosas, por ejemplo, o sea, yo, es tu tu trabajo, dependiente, yo dependiente. estaba recientemente en el partido de Chile y República Dominicana en baloncesto y en mi vehículo yo llevo cinco miembros del círculo no voy a llevar cinco miembros